Gracias McDonald's por, por patrocinarme La comida Gracias Ahí se va a quedar ir así No, espérate, tengo hambre eh, Mi vecina Es una señora ya grande Y, y siempre está Fuera de la casa Entonces una, Más de una vez Ha recibido comida mía Creyendo que se la está mandando a Alguien o sea, y, y hay, y hay este, personas que de, de entrega que es como que. ¡Ah, señora! ¡Es de usted! Y ¡Sí, sí, Simón! Sí, y la señora, sí, yo. Y varias veces ya le, le, hemos, le hemos dado. Así como hemos pedido para nosotros y para ella. Pero esta vez es: ¡No, señora, pérez! Yo tengo hambre. Uh. First reveal.